Hola tío, patata, ¿qué pasa tío? Un poco feo de aquí, ¿no? Pues sí que eres feo. Joder tío, pero no me digas eso, que luego lloro. Aquí no van escopetas. Dios. No ¿Me Mira, cuánto apuesta a que a que se le a que le matan? Apuesto todo, porque es que hoy veo muchos tiros. Tú pues no serás el de la maker ¿no? No. Nah. Entonces compra comprar una alfombrilla más grande. Ay, verdad que con este. Con este no estoy en el grupo. Espérate. Uh. Marano. Ya se me ha visto. <risa> <risa> <risa> <risa> la serie. Ups. Se lo ha matado. Está caído, está caído, ¿verdad? Sí, se ha reparado un poco Aquí está la peña verde <risa> Aquí está la peña sí, verde ¡Tiene rosa! ¡Tiene rosa! Que me va a, a dar y un man, una mapel ¡Oh! ¿Toma a mi mapel? ¿Es la misma? Oh, Ahora yeah. me Pero es que está muy guapa hasta aquí Sí, la verdad, sí Mira, ya hay una nota Madre mía La que la ha caído a este Sí, la verdad el ¿eh? pobrecito No, no ha podido No he podido pedir mucho Ay que me queda sin esta mierda justo Ahora y yo me da un coraje que se cogen las alices estas para descrastearlas Pero va a ser la última Ya muy a mí me da también mucha ropa no, El nada? tonto este un bello, Yo cuál lo es lo ver, sabe, no, pilla. Y yo se me pasa por meterme en los putos rollos de mierda Y que me dan Uy, hay dos samuráis. El chorizo gamer. ¿Nos queda, Nos queda uno nada más patata. Sí, con la tontería queda uno, tío. <risa> con la tontería ya... ¿Quieres un horizontal? Eh, no, tengo, tengo. Tengo un verde. Este va a estar escondido. Eh, porque ahí hay placas de metal. Ya se han hecho una base tienes una más Míralo ahí está. ¿Dónde lo vamos? Ahí dónde? Ahí Subito <risa> facha, hemos jugado a facha te llamas Subito <risa> facha tío okay. A ver el patata, cofre quién me facha Ah oh. que hacéis, yo aquí, todos los notas. son ¿Eh? fachas y ellos <risa> Porque y yo come king de lechuga, el tío. tío. <ríe> que se entera el sonido. Espérate que pongo un canal al sol, un momento. <ríe> ¿Qué hace ¿Qué haces, no, no, hombre? Ey, abrazo. Abrazo. Sí, venga, que empieza el hecho. Pues ya apareció con uno. David David David David Davy. ¡Cola, cola! Venga, sí. Arriba aquí. Buena, David Grande. Y me roba la jalo encima. No tiene vergüenza ninguna, patata. Va, toma, toma, si no la... De más sí, ya tengo otra. Me roba... <risa> es tonta la que más lia para eso. Bueno, putas esas no? de bará y todo. El ruso. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo, cómo, cómo puede, no, no, ¿cómo puede no, no. acabar de ocurrir eso? Okay. Venga, patata, corre! ¡Ay! Acaba. A a no, no. Hasta luego, patata. Un pique, un pique, un pique. De verdad, acaba de ocurrir eso. Tío. ¡Un pique, un pique! Se ha caído, ¿verdad? Sí, ha tropezado con el portillo ese. <risa> <risa> <risa> ¡Qué tonto que es! Well, bueno, vale, gracias. ¿Quieres curar? No, no, que coño, está bien. Eh. tío, mira! Me cago en la puta. No, y claro. tío, otra vez ha pasado otra vez lo mismo, tío. De, de, un, ya, de un segundo tío. ha ido. Buah, me ha muertos. Verás la, que, vuelta, era, ve, ver, sí, perdón, verás la que me va a caer. Voy... En gasolinera hay uno. Ah, no, no sé, no sé qué era el de uno ese. Fucking bastard. Fucking bastard, Déjame Dios que gente